Bueno Xavi, eh, pues ya estamos de regreso, eh, amigos, eh, aquí en la cabina del pato y eh, pues estamos agarrando aviada ya, eh, nos mandaron a corte cuando estábamos comentando eh, la primera nota, la nota titular de este nuevo formato sabi que estamos ofreciendo en este sitio, sitio de off-road que eh, pretendemos nosotros que esté más cerca de ti, pero no solamente eso, que te siga a cualquier lugar. Antes, en el formato, pues teníamos nosotros que acceder a través de una computadora en el escritorio, este, y, eh, para llegar a la, a la información, ahora no, ahora nos sigue, es la lo que está de moda. De moda. ¿no? Así es Norman. Eh, importante, verdad, es importante que, que mmm, puedes estar dentro de un evento y tú mismo puedes ser el, ahora fabuloso. sí que el locutor, el, el, el comentarista, lo que sea, ah, corresponsal el corresponsal de carrera. Exacto. O sea el comentarista, o sea pues que prácticamente, sabe, aquí a, a, a nosotros nos corresponde eh, pues replicar, así es. replicar lo que ya la gente, me acuerdo, nos está compartiendo, me acuerdo que eh, Estas bajas miles En el 2014, en el 2013 Nos permitió eh, Selfish eh, Y pues bueno Aprovechar de recordar a nuestro amigo Entrañable Oscar Ramos Que se nos adelantó Pero nos permitió eh, Grabar o más bien transmitir En vivo eh, eh, las carreras de, de Discord Y pues ahí vamos acarreando nosotros Con antenas y me acuerdo las las noches completas para conectarnos a un todo el satélite, equipo. todo el todo el equipo. Este me recuerdo una ocasión que nos quedamos atorados allí eh, en San Felipe, pegado a la sierra, mano, un frío y un viento que no podíamos, teníamos que estar deteniendo entre tres la, la antena, para que no se nos fuera la, la señal. Y este, y pues muchas anécdotas, ¿no? Que, que, que ahora ya con esta eh, ...tecnología, este, pues ya la gente ¿no? puede, puede enviarnos eh, tan fácil como aplastar un botón, grabar su video, una fotografía o, o un selfie y, y, y subirlo al hashtag y aquí lo agarramos nosotros, lo compartimos, lo comentamos, es, es bien importante esta, esta eh, herramienta, sabe considero yo eh, porque un accidente, mano Un accidente Rápido, eh, se informa eh, Sí, inmediatamente eh, Y esto les sirve mucho A la organización eh, Para aquellos como Scott International Que usan mucho el helicóptero eh, este, Para llegar De inmediato, ¿no? Claro. Al, al lugar. Este, y pues bueno ¿Qué te parece si hacemos el recorrido? Mira, tenemos entonces Esta en la página Estaremos ofreciendo siete notas eh, cortas una, una titular Que estaremos comentando Y en esta ocasión eh, La primera entrega que nos hace eh, Polanco eh, Trata eh, la titular Sobre eh, la distinción del gobierno del estado de Baja California Que hace a Roger Norman Dice al parecer la relación entre el CEO de SCORE Roger Norman y el gobierno estatal de Baja California A cargo de Don Francisco Kiko Vega eh, Vive un momento eh, Que se considera significativo eh, El que se le haya hecho Entrega de la primera mitad La primera mitad de febrero De un particular reconocimiento Como embajador fíjate, Embajador honorario De esa entidad mexicana En virtud de, de su trabajo De promoción en varios países que acuden a cada evento que realiza esta organización siendo la baja viniendo la baja 1000 las de mayor importancia eh, por la cantidad de, de, de equipos que se registran y es básicamente lo que comentaba sabe claro. la importancia de, de, de estos eventos no claro darlos a conocer a nivel internacional pues es, es obvio que estás promocionando eh, eh, la zona donde se está haciendo el evento Así es, eh, pues bueno Esto es la, la nota titular Aquí tú le podrás eh, eh, Dar en, en el eh, En el punto que dice Leer más para extender eh, La nota, ahorita estaremos eh, eh, Leyendo únicamente Las introducciones Aquí se refiere acerca de la San Felipe Ya está en la sección de, de, de Notas cortas eh, um, Dice eh, cerca de 50 equipos inscritos para la San Felipe 250 con Rob McCracken al frente. El abuelo, ¿no? Le dicen el, el abuelo de de, de de la baja, ¿no? Rob McCracken. Pues ya se hizo veterano. Hizo veterano. Toda y... una vida en el Oros. Pero que ya lo estarán poniendo a descansar. No eh, creo, ¿sí? ¿eh? Yo creo que está ahorita. No eh. se puede retirar ahorita. No, no, no, no. Todo el mundo le quiere ganar a él. Sí, la verdad. Todo el mundo le quiere ganar. Pero ya le ganaron. Sí, claro, le ya le ganaron, ganaron son carreras chavo, al final el, el chavo, este, Abdalí López Sí, ¿no? sí, sí, sí, y va a habrá otros también Y otras veces le han ganado Pero de que es el enemigo a vencer ahorita Él es, o sea, la gente lo ve como que Si yo ya le gané a, a Macacren, yo ya voy y yo ya gané Sí, así es, así es, eh, como que como que es el, el, el trofeo, ¿no? Así o sea, es, van por la cabeza de eh. Eh, dice, y luego de 10 días, eh, quedaría que ha abierto el, el, uh, el registro en línea para la eh, tercera 32 eh, ava tre edición de la San Felipe 250, ya lo, lo comentaste, tiene nos manda otra nota que dice, continúa el serial Best in the Desert, eh, después del fallecimiento ¿no? de Casey Fox, eh, lamentable eh, Casey Fox, pues era... Ahora sí que el contrapeso de, de, de South Fish, ¿no? Así es. Este. El líder de Bessie Lo hizo crecer bastante, ¿eh? Sí. Lo hizo crecer bastante porque retomó las carreras de... De antaño, del gusto de los pilotos de, eh, radicados en Estados Unidos. Y la verdad que, que fue un gran acierto, ¿eh? ¿eh? Inclusive ha logrado comerse fechas importantes para, para otras organizaciones que eran a, prácticamente inamovibles. Y él se movió y dijo, yo aquí me quedo... y y, y, y a, le acertó. Sí, sí, eh, muy estricto, muy estricto, pues como se debe de ser, ¿no? Claro. Tú, tú eh, en tu experiencia, este, nos podrás eh, platicar en otro, en otro programa de qué se trata, de qué se trata eh, esa responsabilidad eh, que te echas a cuestas para organizar un, un, un evento y nos pasamos con la nota de, de este jueves eh, De la organización eh, CODE eh, Nos dice, eh, nos comenta sobre una derrama económica superior A los 45 millones de pesos, dice, dejó en la ciudad de San Luis Río, Colorado Allá en Sonora, la celebración de, de, de la carrera eh, beneficiando principalmente al, a los eh, comerciantes de, de la zona Y como lo comentaba Sabi este, Pues la importancia económica Obviamente la derrama económica Y pues eh, eh, la ayuda ¿no? que recibe claro. tanto el, el comercio Como eh, la actividad turística de, Del lugar donde, donde se hacen los, los eventos Y aquí aparece ese término El turismo el turismo deportivo que ya estaremos hablando también de, de ese de ese tema eh, sabe por qué es muy importante somos claro. los que va de la mano y pues no, no, no podemos dejarlo de lado qué te parece sí no, no definitivamente el turismo deportivo es, es una es una nueva modalidad eh, porque deja de ser nada más aficionado eh, ya ya aprovechas cualquier evento para hacer otra actividad dentro de dentro del marco de un evento pues entonces este ya ya es la parte que, que deja la derrama económica en los pueblos también en, la, en los lugares donde hay, donde están las sedes no claro y que se ha convertido en fuentes de empleo también importantes importantes pues bueno sabe eh, hay una nota aquí que me llama la atención eh, que nos envía eh, eh, Alfredo Savi y dice: Bueno, te la cedo. Te, te, te la cedo para que tú la comentes porque serás tú quien nos dé, eh, eh, nos platique. Qué, sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? La nota eh, dice: Culpan a Savi Carrillo de afectar la 1400. Este, dice, dice Alfredo: Circula en redes sociales un artículo que seguramente fue hecho de manera. De broma, donde la dirigencia de Bessin de Por sus reglas en inglés Estaría culpando Y ahí ya me menciona de nueva cuenta Este eh, Dice Que estaría afectando eh, El incremento de la carrera del Min Por la carrera que habrá en San José del Cabo eh, sí efectivamente fue una broma Es una broma muy muy Este lo tomé con mucha, con mucha, este, ¿cómo puedo decirle? Con mucha... Simpleza. Se, oh, sí. sí, la verdad que sí, con, con el buen sentido del humor que, que, que, que trae. Y, y ese manado de, de, de que pues ahora en la, en la carrera de marzo que habrá aquí en, la, en San José del Cabo, la tormenta del desierto, pues <coughs> se logró eh, adquirir una buena bolsa, una buena premiación para la carrera. Este, algo que no ha pasado en los últimos... Me atrevería a decirlo que en los últimos 100, 3, 150, años... 000? 150 mil pesos a repartirse de premios oh, en las bien. categorías. Uh -huh. Y pues como está dentro del marco de las fiestas tradicionales, pues también se logró que la... Dentro taquilla, de la... O sea, pa, específicamente para esa carrera? Sí, específicamente para esa carrera. Ah, oh, muy bien. 150 mil, uh -huh. que se repartirán sin ninguna restricción, sin ningún... Eh, requisito por medio más uh -huh. que que seas uno de los tres ganadores. Uh -huh. O sea, si no hay límite de participantes, no hay. O sea, agarras los 150 mil, lo divides entre las categorías Así y lo es. que corresponda, ya lo divides entre las tres. Uh -huh. ¿Y cuál sería el porcentaje, el, el tradicional del 50, 50, 50 30, 20. 20? Sí. De uh -huh. hecho, se se manejó bolsas, este, muy diferentes los montos en, en cuanto a, a, a las categorías. Uh -huh. Sabemos que hay unas categorías que que son muy espectaculares y que tienen demasiados carros pues se, se incentivó un poquito más a esos uh -huh. y en las que tienen un poco menos de carros pues bueno también sabemos que, que efectivamente como tienen menos carros van a ir menos y pues darle a los muchachos lo que les corresponde o sea claro, si corre claro. uno pues se lleva la bolsa acumulada si uh -huh. corren todos tres pues ahí ya se la reparten ¿no? Okay. entonces pero no hay ningún requisito adicional es entregar el 100% claro que sí pues qué bueno, qué bueno que este tipo de, de incentivos ya están llegando, ya está llegando a, a, a los eventos y especialmente pues sabe esta carrera que ya es una carrera eh, tradicional, eh, la tormenta del, del desierto, eh, que por cierto lleva el nombre por aquella carrera que, <risa> que, que nos agarró. Es un ¿no? sí, sí, sí, sí. sí no, lo se, recuerdo. Lleva, se lleva por poco la... La, la, la pista pues así llegamos eh, finalmente eh, a, eh, a esta sección de, de notas que nos envía eh, Alberto eh, Alfredo Polanco ya le ando cambiando de, de nombre eh, con la nota eh, de la tormenta del desierto 2018 dice que para toda la fanaticada de Love road la tormenta del desierto será gratis además así es, es para todo el público sí sí gratis totalmente este pues es importante ¿no? que, que, que el apoyo que siempre hemos tenido de, del gobierno estatal y municipal es, ahora se ve reflejado en, en, en, en este tipo de, de, de es eventos que, que abren la posibilidad a todo el público que vayan a disfrutar pues de manera familiar estos eventos y, y creo que que siempre, siempre buscaremos eso, ¿no? Pues está okay. bien, hay que, hay, que, hay que ir, hay que ir, Xavi. Gracias por, por la invitación. Y pues bueno, hay muchísima información. Savi, eh, se nos acaba el tiempo, ya nos está prendiendo los focos rojos aquí nuestro técnico eh, en, en allá atrás de, de controles. Y pues tenemos que, que concluir esta esta primera entrega, sabe, que a manera de exploración Yo creo que está saliendo como programa es, eh, ya, ya, ya te estás acordando, ¿no? De todo lo que, lo que hemos hecho juntos, sabe Y pues bueno, no queda otra más que despedirnos, sabe Muchísimas gracias por compartir micrófonos en esta ocasión Y esperar pues tenerte aquí eh, cada semana como lo estamos Previendo. No, Norman, gracias por la invitación y, y la invitación abierta a, a toda la gente que, que desee participar, de involucrarse y estar eh, eh, día a día con nosotros este, interactuando en, esto, en, este, en este programa, pues desde luego que para nosotros es una retro, retroalimentación importante y podemos sí. hacer una dinámica impresionante con esto, pues muchas gracias, la verdad que... Siempre estoy a la orden para, para aportarle un poquito a esto. Siempre sea por el off-road y llevarlo más cerca de ti. Bueno, pues amigos, llegamos al final de esto que es la primera edición de la cabina del pato. Recuerda que para nosotros es importantísimo, una vez que liberemos, que publiquemos eh, nuestra página y nuestro programa... Conéctate, conéctate, súbete a la Pato Señal a través de www.elpatorrojo.com Y síguenos por redes sociales, comunícate con nosotros Y también, eh, pues vete preparando porque estaremos haciendo eh, los enlaces eh, en vivo eh, No nos despedimos, gracias, gracias por tu compañía en esta primera edición Hasta luego